Muchísimas gracias Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes un, un tema sumamente refrescante, Ay. fuera de política, fuera de contienda, fuera de todo eso. Yería. Ay, hoy lunes. Hoy quiero darle la bienvenida a las ballenas jorobadas mm, qué chula, yo que, nos visitan, que nos visitan, que nos visitan. Entonces. Es de tal importancia que el turismo dominicano se siga fortaleciendo, porque esto representa dentro de los planes de desarrollo uno de los pilares que debemos de fortalecer cada día más. Por eso, el candidato Luis Abinader tiene plasmado claramente qué va a hacer cuando sea presidente con el sector turismo, cuántas habitaciones se van a construir cuántos aeropuertos se van a fortalecer, cuántos puertos se van a construir y qué debemos de hacer para que este sector tan importante se fortalezca. Igual que los dominicanos que están en el exterior, que envían aquí remesas, que envían aquí especias para sus familiares, muchas veces para sus amigos, que envían aquí o traen también inversiones, son sectores que debemos de cuidar y de proteger. Y envié un video de las ballenas jorobadas que vienen aquí, que vienen a la Bahía de Samaná, que vienen al Banco de la Plata en Puerto Plata, que vienen al Banco de la Navidad a pasar una temporada con nosotros desde el 15 de enero. Están las ballenas con nosotros. con nosotros Y ahí vemos a parte de, de las ballenas jorobadas haciendo espectáculos. Cómo ellas levantan su aleta dorsal y le dan esa bofetada, por así decirlo, a las aguas de nuestros mares. Aquí en nuestras costas norte, en nuestra costa norte. Vienen de Canadá, de Islandia, de Groerlandia, toda la parte del Atlántico Norte. Eh, allá la temperatura están totalmente fría, gélida, congeladas, con hielo por donde quiera. Y vienen aquí a parir, a parir a sus crías y a desarrollarla aquí antes de volver a coger ese camino de más de mil kilómetros, señores. Y eligen nuestras costas todos los años. Esto es un espectáculo maravilloso. De cerca de 350 ejemplares a 3.000 ejemplares visitan nuestras costas. Las demás islas también reciben visitas, pero la de nosotros son una de las costas más seleccionadas por estas ballenas. Aquí ellas dan a luz a su cría, que ellas salen en gestación en meses de 11, eh, 11 meses de gestación a 11 meses y medio. Dan a luz a su cría, Yerjan, y pesa cuatro toneladas. ¿La cría? La, la cría eh, mide cuatro metros, la cría, cuatro metros y medio, y pesa una a dos toneladas. Y se bebe de leche ya en un tanque, de una barrica de esa leche. Pero entonces una pregunta full. Diario, eh, de tres cuartos de barrica. Sí, sí. Las crías, cuando ya dan a luz aquí, se pueden ver. Sí, sí, claro, claro, porque ellas siempre andan protegiendo a la cría. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? Al estar esas partes del Atlántico Norte tan congeladas, las crías no tienen la resistencia en su piel de cobertura de grasa, entonces la traen hacia acá. Y una ballena puede perder de peso aquí, cerca de una tonelada, porque aquí no ingieren alimentos. Ellas se sostienen con lo que poseen de reserva, porque allá con la abundancia de alimentos, pues se ponen en buenas condiciones para luego transitar casi 8.000 kilómetros, 8.500 kilómetros, hasta llegar a nuestras costas y ahí entonces eh, dar a luz a su cría, darle cierto fortalecimiento, ¿verdad? Entonces emprender nuevamente su viaje hacia el Atlántico Norte. Y qué bueno que eligen eh, nuestras playas. Hay, una hay, una, hay un instituto, Anamar, eh, una asociación nacional de asuntos marinos, que hizo un estudio y ellos estuvieron monitoreando 179 días monitoreando los cantos de la ballena y donde ellas cantaban más y, y donde cantaban eh, cantos más bonitos. Se llama canto a un, como un ritual que sí. ellos tienen, que se ha podido captar en música de ultrasonido con aparatos especializados porque no son bien captados en los decibeles para el ser humano. Y ya sí han sido traducidos y el ser humano ya lo puede escuchar gracias a la tecnología. Y 166 días de esos 179 ellas, ellas cantaron. Y donde más cantaron, cantaron 226 veces y lo hicieron en el Banco de la Plata en República Dominicana. Y donde los cantos eran más bonitos más alargado, más emotivo, eran aquí en República Dominicana. Ah, pero eso es maravilloso. Eso, eh, todo eso nos pone a nosotros como uno de los principales puntos de observar estas ballenas. Cerca de 55 mil turistas todos los años observan las ballenas orobadas que vienen a República Dominicana. Y muchos institutos de estudio le ponen también marcadores para eh, darle seguimiento... Por, por GPS, GPS y satelital, a todo su toda su trayectoria. El tiempo que dura aquí, el tiempo que dura el traslado de los 8.000 eh, kilómetros y todo el tiempo que dura allá en el Atlántico Norte. Y qué tan frecuente vuelven nuevamente a nuestras playas esas mismas especies de ballena esos mismos ej ejemplares de ballena Entonces, nuestra República está bendecida en asuntos de, de atractivo para el turismo. Todo lo que, oye esto, todo lo que nosotros hacemos aquí en San Francisco de Macorís, en nuestras montañas, influye en la calidad de las aguas de la Bahía de Samaná. Todo lo que se hace en la cuenca hidrográfica de Yuna, que desemboca en Sánchez, en la Bahía de Samaná, influye en la calidad de las aguas de la Bahía de Samaná, la acidez de las aguas la turbidez de las aguas, la composición química de esas aguas. ¿Es y da pena. Oye, Fulvio. Sí. Es el sonido de la ballena. Sí. Mm, ah, ¡Qué chulo! chulo. Lo, puede poner en, en, en, en, lo, lo puede poner ahí en lo que estamos comentando. Ay, Ese es el lindo. sonido de la ballena. Ah, Fulvio, un dato, ¿eh? no sé si lo diste, de los tours que se realizan sí. allá para... Sí. Se hacen tours desde Sánchez, se hacen uh -huh. tours... Compañía de Samaná y lo hacen también Desde Santo Domingo Hay tour operadores para eso Lo más importante de esto es que Nosotros como ciudadanos creamos Conciencia y vendamos Las cosas positivas de nuestro país Para fortalecer el turismo Todo lo que aquí se haga Va en plástico A la Bahía de Sánchez A Bahía de Samaná En la desembocadura del río Yuna Y da pena ver, yo he caminado esa bahía He caminado esas desembocaduras de yuna y barracote, atestada de plástico, atestada, llena, llena, que los botes a veces no pueden pasar. Y los manglares, destruyendo también los manglares, destruyendo la calidad de esas aguas. Y nosotros, como un país que le brinda este servicio al mundo, cada ciudadano debe de crear conciencia. Y no dañar el medio ambiente, para que nuestras aguas se mantengan en condiciones óptimas para recibir a estos importantes visitantes que vienen a deleitarnos con sus cantos. Muchísimas gracias, Fulvio. Interesantísimo. Maravilloso. Hay que ir para allá, hay que prepararse un tour de aquí. Sí. De Telenor. Muchacho, eh, vayan haciendo el listado para hacer un tour, para ir a ver la bañera. Eso es formado. histórico. El que lo hace nunca se olvida de eso. Y, ¿no? y el tema de la protección del medio ambiente que es tendencia a nivel mundial por el, la realidad que tenemos con la preservación del ecosistema que se está buscando lograr. De mañana.